Hola, mi nombre es Roque, profe de físicoquímica de segundo y tercero de la secundaria 6 de, de Gobernador Castro, acá localidad vecina. Eh, la verdad que muy interesante, yo hacía mucho que no, que no venía, que no visitaba INTA, eh, me encantó, recordé mucho de cuando yo vine como, como alumno por allá por el 2001, más allá que hace tiempo, todavía recuerdo mucho. Y bueno, debo, debo reconocer de que, de que es muy interesante, inclusive nosotros eh, actualmente estamos trabajando con los conceptos de calor, temperatura, eh, con el grupo con el que vinimos, ¿no? con eh, funcionamiento de termómetros y, y todo esto nos resultó muy, muy interesante. Eh, algunos se animaron a preguntar, otros, otros no, eh, pero yo sé que se sembraron algunos interrogantes que van a, lo vamos a aprovechar en, en el aula en pos de, de favorecer al, al aprendizaje de ellos.